Septiembre, mes del testamento. El mes de septiembre será el mes del testamento, una campaña del gobierno de México en la que se dan facilidades a las y los ciudadanos para que manifiesten ante un notario su voluntad sobre el destino de sus bienes. En el estado de Puebla el costo para realizar un testamento es de 1.600 pesos. Para personas con capacidades especiales y adultos mayores el costo de este trámite será de 800 pesos. Pero, ¿qué se necesita para hacer un testamento? En la capital poblana la edad mínima para testar es de 14 años y está en pleno uso de sus facultades mentales, llenar una solicitud, proporcionar acta de nacimiento, identificación oficial, datos generales y cubrir con el pago correspondiente de derechos. En el mes del testamento, el gobierno estatal mantiene por tercer año la campaña El Testamento es en tu lengua, que brinda los mismos beneficios a los pobladores de las comunidades hablantes de las lenguas náhuatl, totonaco, otomí, popoloca, mixteco y mazateco, para que los integrantes de esas comunidades puedan hacer su testamento de forma total gratuita y en su lengua materna. En el contexto de la pandemia, promover la importancia de legalizar y dejar en orden todo lo relativo a los bienes de las personas al momento de su fallecimiento ayuda a evitar inconformidades entre los que se sienten con derechos sobre el patrimonio heredado, juicios largos y costosos y garantiza que se cumpla la voluntad del testador. La pregunta es, ¿y tú, ya realizaste tu testamento?